Retire la cubierta completamente del procesador de audio. Use la herramienta proveída para manipular la cubierta imantada. Coloque la herramienta para manipular la cubierta imantada en la ranura de la tapa y gírela en sentido antihorario. Retire el conjunto de imán de la herramienta para manipular la cubierta imantada. Coloque la tapa entre el nuevo imán y la herramienta para manipular la cubierta imantada e inserte el conjunto en el procesador de audio.